del de amigo del Cordobés, que provee la carnada acá al pesquero, a Pesquero El Amanecer Así que bueno, ya estamos todos listos, vamos a empezar a armar los equipos eh, Esperemos que disfruten de las imágenes, disfruten del programa y que tengamos buena pesca Hola amigos del Pescador, ¿cómo están? Espero que estén bien Bueno, hoy quería mostrarles algo de lo que tenemos de Anafes Anafes eh, chiquitos, portátiles, como para el que hace campamento O para aquel también que quiere tenerlo en el auto o algo eh, que ocupe poco espacio eh, y lo salve en cualquier momento. Estas son opciones muy buenas, eh, más para el pescador, para calentar una pava, para calentar un café, que a veces te ocupa nada de espacio y es súper útil. Después tenemos otros modelos, como esto, por ejemplo, para aquel que quiera poner una ollita, algo un poco más grande. El más conocido de todos es el, el, el AFE de este modelo, el más grandecito, que viene con el tubo gas botán en el costado. Este modelo viene con maletina, al igual que este. Eh, esto ya les digo, como les decía, le permite poner una olla, poner algo un poco más grande, un sartén o de fuera. Eh, incluso mucha gente la usa en la casa también, Cuando para cocinar algo que larga mucho humo, olor. Eh, está bueno para usarlo en cualquier parte. No solamente cuando uno se va de campamento, de viaje, sino en el uso cotidiano también lo puede usar. Acá si quieren les mostramos, es fácil acceso. Eh, ponen un tubo de jaustano en el lateral bajan esta perilla y abajo de todo tienen encendido eh, es súper fácil de usarlo, no hay que tener ningún cuidado especial eh, simplemente no olvidarse de abierta la llave de gas nada más, eh, y lo que es Agustano Calienta mucho más rápido que gas natural, así que una pava o una olla, lo que sea, lo va a calentar mucho más rápido que el gas. Por eso el consumo de los tubos es bastante rendidor. Se consiguen los tubos, se consiguen distintos modelos de una fe, así que cualquier cosa nos consultan. Tienen los, nuestros datos ahí al pie de la pantalla. Así que bueno, nos, nos esperamos y desvíganos.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 eShops.mercadolibre.com.ar barra fresh más air puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.rear.com.ar Acabamos con el primero de la mañana. Costó, costó en mover el pique, pero bueno, ahí lo tenemos, un hermoso pescadito. Bueno y acabamos de presentar a nuestro guía, Pato Altamiranda. Buen día, Pato. Hola Eduardo, todo Gracias bien. Eduardo, por volver, volver a visitarnos. Quiero el amanecer con Gaby, uno de los dueños, arrancando la mañana. Arrancando la mañana. Haciendo el primer pique y bueno. Vamos a ver qué pasa durante el día. Dale. Che, lo que estamos, lo que estamos notando que está piscando un poquito más abajo que la última relevar, estado, el, la última bueno, vez que vinimos. El frío lo ha lo ha letargado un poquito, Eduardo, y tarda en el pique eh, cuando empieza a calentar un poco el sol ahí se entra a levantar y empieza el pescado a a moverse, a picar mejor. A sí, bueno, sí, sí, sí. Bueno. El frío realmente lo tiene, como verán, 50 sí. bajada de 50 centímetros 50 más, centímetro, más o centímetro, menos, más o menos. Ahí está. Así que bueno. Bueno, Jorge, dale. Vamos a seguir. Mejor. Bueno, otra capturita, de a poquito va arrancando. Bueno, otro más para Patito, bárbaro. Es uno más lindo para ese pato. Y va mejorando. Y va mejorando el tamaño, Eduardo. De, de a poquito el agua va. Va calentando el solcito. Va calentando el solcito y de a poquito va mejorando a poco. Bueno, sí. seguimos, pato. espectacular, filmamos el pique todo, muy bien. Estamos con Gabriel con el primero, porque Gabriel y yo venimos pintados hasta ahora, ¿eh? Sí, estamos complicados. ¿Estamos complicados. El pato no sé con qué está encarnando, ¿eh? Mira qué lindo. Vamos arrancando, vamos arrancando de a poquito, vamos arrancando de a poquito. Bueno, acá seguimos con patito, otro pequeñito. De a poquito Eduardo. Sí, empezó a calentar el sol y empezó a mejorar el pico. El sol y empezó a salir. Sí, sí.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 Entraron algunos modelos nuevos de pistolas de CO2. Por ejemplo, tenemos acá, de la marca SG el modelo de Versa BP9CC. Una pistola que está muy buena, bien compacta. Fíjate el tamaño que tiene, es bien compacto. Es una pistola con blowback. ¿sí? O sea, cuando tiramos va a mover la corredera para atrás, sola, automáticamente. Eh, ahí tiene el cargador donde colocamos los balines. ¿Ves que lo apretamos ahí atrás y ahí ponemos la garrafa. Bueno, estas pistolas utilizan las garrafitas de CO2, estas de 12 gramos Y todas utilizan estos, estas que estamos mostrando Por lo no menos, estos balines que son calibre 4,5 de acero Este es otro modelo, por ejemplo, también de la marca SG También la copia de la Versa Thunder Pro Este otro modelo, por ejemplo, esta es una copia de una 1911 Toda metálica la pistola Fíjate que tiene hasta el eh, seguro de empuñadura Esta también, esta pistola tiene blowback Ahí, en este caso... Va la garrafita y los balines en el mismo cargador, todo junto ahí adelante. Así que, bueno, no duden en comunicarse, hacemos envíos a todo el país como siempre. Pueden para volar con tarjeta de crédito en cuotas, así que esperamos su consulta. Son cañas de alta gama Premium. Por ejemplo, está la este, No sé, Separé tres cañitas para grabar. Está la línea Mojo Esta es la línea de lujo. La Intruder. Está Legend. Está la Legend. Están las Mojo Bag. Esta la AVI son todas cañas, como le dije premium, que vienen con muy buen mango, todas de by vienen de 10-17 libras, vienen 14-25 libras, hay hasta 40 libras, muy las cañitas, en by para trolear, esta por ejemplo RAIS para trolear, son una línea premium de caña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 Ahí vieron el pique cómo está, es muy, muy sutil, muy llevaba. va. Eduardo, hay que pegarlo, no hay que apurarse. No hay que apurarse, tal pero cual. Si nos apuramos, cerramos. Hoy con el frío el pescado está... Está como aletargado, el se dice volumen. no quiere comer como comía a principios de año. El pescado hay mucho, pero bueno, cuando va calentando el sol, Va. Eh, va sale, sale. Dale, bárbaro. Un hermoso peje, che, un hermoso peje. Bueno patito, arrancó, arrancó el pique. Arrancó Eduardo. Después me del mediodía. ¿Eh? Después me del mediodía de gordo. De... Cuando calentó el sol. Sí. A ver si tomamos el pique Muy bueno Eduardo Se empezó bueno. a activar el pique Eduardo Se activó, se activó che Calentaba, ¿Eh? Pero bueno, arrancó ¿Eh? Arrancó Se empezó a activar de a poco Eduardo De a poco, de a poco De a poco va Eduardo Dale, seguimos bueno chapito venimos con un doblete parece doblete Eduardo se empezó a activar de a poco el en el otro lindo tamaño che, ¿eh? muy lindo muy lindo tamaño los dos muy lindo tamaño Eduardo Bueno se, espectacular. Va, se empezó a activar de a poco Eduardo Y seguimos en la Picasa. quiere amanecer, gente? Quiero el amanecer. el amanecer. A visitar esta laguna, a visitar este hermoso espejo santarresino que realmente está rindiendo muy, muy bien. Muy muy bien. y en la primera Bueno, la profundidad seguimos a 50 o menos Seguimos a 50, ¿verdad? Sí eh, Algunos dicen que se están dando más arriba, pero bueno, ya Ya va Vamos calentando A ver correr de las moras Ya poco Sube Dale no, no, Seguimos, Matito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 Pescadores de Buenos Aires te invita a asociarte durante agosto abonando la cuota de inscripción se bonifican dos cuotas mensuales con acceso al club frente al aeroparque y también a las sedes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 Cabañas El Pica -palo, Entre Ríos, Argentina. Gabriel, Álvaro Muy bien, Gabriel. Y acá. Y acá, Pato viene con otro. Acá venimos con otro, Eduardo. Oh, tenemos otro lindo pescadito sí, se nos está planchando la laguna, patos sí, ¿eh? se nos está planchando está, se está aflojando se está el viento aflojando. se había empezado sí, lindo el pique ahora con el sol vino, sí. y bueno, vamos, pero de a poco vamos a rematar, vamos, sí ¿eh? señor pero vemos a Lobito también Comando sí, mi amigo, Gabriel ¿Está Gaby muy buena Gaby y allá lo tenemos a Eduardo y yo también estamos Eduardo y tenemos quemando hace una llevada lenta Eduardo en no de atrás Gabriel al medio Eduardo clavo viene ahí y Gabriel también clavo vienen los dos acá viene Eduardo y acá viene Gaby Eduardo muy Eduardo y de este lado Gaby muy buena Gaby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 algo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 3382 50 54 97 y 4 16 178 en facebook pesquero el amanecer laguna la picasa sur de santa fe localidad san gregorio en Laguna La Picaza, pesquero el amanecer de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda, Laguna La Picaza,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 con Darío, partiendo de Bernal. Buen día Darío, ¿cómo Muy bien. Bueno, nos vamos para las tablillas, no sabemos bien ¿no? qué vamos a pescar, porque vamos a tocar la pesca del peje, pero no toca sin viento, así que ya sabemos que cuando no hay viento no la pesca es medio difícil. Pero tenemos plan B, por ahí sale algo más, ¿eh? Puede haber una sorpresa, lo dejamos para el final. Vamos oh, sí. a ver si nos falla el penal, le tiramos al otro. Después lo va, vamos a vamos a decir que de qué se trata así que bueno ahora agarramos la ruta 2 le damos a cargar al cato y después a la tablilla me quiero el portugués ¿Vamos? no se ve nada con la niebla kilómetro 112 ruta 2 Carnada del Cactus, hay gente, ¿eh? mira toda la gente que hay. Uh, tremendo. De una, ¿eh? Mucha gente comprando carnada, el Cactus, la mejor carnada de la ruta 2. Día de niebla, hay cola. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué nos preparaste? <tose> Para la ocasión, unos dientuditos. Qué lindo. Para, vamos a tirar a, al peje, pero plan B, eh, eh, eh, por ahí algún, ¿Alguna taruchita puede picar? Sí, eh, eh, puede ser, puede ser que sí. O sea, carnada de catu hay de todo. <risa> para, para todos los gustos. la <risa> es la que estamos. Eh, Primero sí. de agosto. <risa> sí. Temperatura. unos dientuditos, hoy, esto es algo. Con el frío que hace, <risa> ni, ni loco, <risa> pensar. <risa> Mirá que lindo dientudito, che, hermoso. ¿eh? Qué bueno. Ahora vamos a ver, la, la mojarrita vamos a ver. Dale. Kilómetro 129 de la ruta 2. Acá está, a la derecha el camino de tierra, al pesquero el portugués, ahí está marcado. Laguna Lacta Blue que vemos, este el Portugués. Okay. son 25 kilómetros okay. vamos a está el camino ah, aparentemente está bueno, no? Sí. acá al comienzo por donde nos vamos a ver pasa y queda un kilómetro buena pesca, bienvenida pesquero sí. portugués, eh, con Matías acá el encargado, bueno Matías, un gusto conocerte y bueno, eh, darte la gracias por la, la bienvenida al programa también, ¿no? Así que contanos un poco los servicios que cuenta el pesquero, eh, bajada de embarcación, ¿qué tienen? Hola, buen día, bueno, el gusto es mío, contamos con bajada de bote con motor y sin motor, bien. Eh, pesca de orilla, 4.000 metros, baño proveeduría y servicio de guía prácticamente todo lo que un pescador requiera, acá lo puede encontrar, sí. este estacionamiento, y bueno, lo importante es que vos decís que hay buena pesca de costa ahí para, para buscar. Hay, la buena, pesca. hay buenos lugares y mucho lugar para buscar, ¿no? El, la gente que sabe pescar de orilla sabe que, que no va a tirar en cualquier lado va a sacarlo, tiene que buscar, pero tiene bastante espacio como para buscarlo. ¿Cómo viene la pesca en estos días? Bueno, sabemos que en pleno invierno, por ahí dificulta un poco, pero algo sale. Sí, sí, algo sale. Eh, Venimos duros más que nada por los vientos y por la helada, sí. pero bueno, se viene dando, tampoco va mejorando. Vamos a ver si tenemos suerte, hoy vamos con un guía, me decís que es tu hijo. Es mi hijo Valentín de Torneo, que no guía de la laguna. Así que, tenemos, eh, así que bueno, vamos a ver que le vaya. Vamos con gente que sabe, <risa> conoce los lugares, así que bueno, bueno, algo de suerte van a tener. Gracias Mati, nos vemos, seguimos. ¿Qué pasa, Darío? A ver, mostrame tu re, tu, tu, tu potenciado acá que tenés El, el legendario, pero qué, qué motor, ¿eh? 18 hey. ¿Modelo? 2008 Una nave, ¿no? Por suerte anda bien anda bien bueno, Haciendo el en mantenimiento Entra fácil en el baúl Y ahora vamos a subir acá el costerito este, este, ¿Por qué le pusiste el 15? ¿Está filmando? ¿Eh? Está filmando. Porque es raro, 18 no me gustaba el número. No está para que arranca, ¿no? No, no, está frío todavía. <risa> Mejor que eso, ¿querés? poquito, no no bueno no bueno no no no no tomar El pique Excelente como andan esas ping pong? Vos lo dijiste El que sabe, sabe un uh, buen pescado Lindo, ¿eh? che Perfecto Se dio todo lo que dijiste Hay que usar boya ping pong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 61 49 22. En Facebook, Diego Soler, El Áspero, Pesca Embarcada, Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, Villa Cañas.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 Comunicate al 03489-340592 o al 117440602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mujarras vivas. una planchada al el viento un pique en la en la última eje muy bien vamos sacando igual como habr pasado ping pong que dijiste eh? es un detergopor o de plástico a ver vamos Ahí hay guías y hay pescadores. Vamos. Viene arriba te pico, ¿eh? larga 50 ¿eh? casi rozando el fondo buen pescado que viste venía... había que quejarse nomás que no estaba pescando me va a salir en el video, al final salimos uy qué bueno que te ve ahí bien darío oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. ¿Va, vas oh, oh, oh. te si Otro Dejo a tu criterio ¿Tan? Sí, sí, sí, ya lo tengo. Sí, carajo, yo sí, sí. ¿No lindo pique de los tallitos? Ya está eso. Sí, está, está, está. uy. No, no lo clavaste mal no estaba, viste? Lo clavaste me pareció. ¿Viste cómo salió para.? Tablilla, ¿no hay la tablilla! pescadito! ¿Ves? ¡Pesca! En el bajo está picando, vos sabés que paró la, la bolita así como si picara para abajo. ¿Ves? Y ¿sí? profundidad nada, bien a flote. 15, 20 centímetros. Enredado por arriba. ¿sí? Arriba. Espectacular. tenemos poca profundidad. Hermoso. Bueno, se nos terminó la jornada. Algo le pudimos arañar en un día que complicado, digamos, poco viento. Pero bueno, eh, siempre algún peje sacamos. Eh. Así que lindo. Mira, no, todavía está vivo ese. Espectacular.